Hola, ¿cómo están? En este video quiero explicar una situación que de, de nuestro punto de vista no debiera ocurrir sobre todo con facturación electrónica pero que de todas formas con los documentos en papel podría seguir ocurriendo por un tiempo y es el registro de compras en otro periodo o sea, nosotros tenemos por ejemplo una compra hecha en mayo del, de este año pero por alguna razón no la registramos en el libro de compra de mayo la ley nos permite registrarla en junio, como si hubiese sido ingresada en junio. ¿ya? Entonces en el libro que mandemos en julio, podemos incluir esa compra en junio. O podemos incluso registrarla después, pero en ese caso perderíamos el derecho al uso del IVA. Eso sea, en el fondo, el registro de, una, de un documento recibido en, en, en un mes distinto a en el de la emisión de dicho documento. ¿ya? Eso es, eh, puede ser común en algunas empresas que pase, lo ideal es que eso obviamente no pase, pero si llega a pasar, vamos a mostrar cómo se soluciona eso en el caso del libre de té. Entonces lo primero que debemos hacer es ir a la página de documentos recibidos y vamos a tomar cualquier documento, vamos a tomar esta primera factura que en este caso es del, eh, de, del 28 de diciembre del 2015 y la vamos a declarar recién en el libro de junio de este año 2016. Obviamente en este caso la factura por, por ley ya no se podría usar el IVA pero es simplemente para eh, un ejemplo ilustrativo eh, para mostrar eh, el tema del eh, periodo. Entonces, lo único que debemos hacer es que dentro del documento, dentro de la edición, acá en periodo, debemos colocar el periodo en el cual estamos registrando, en el cual queremos que quede registrada esta compra. Entonces, aquí seleccionamos 2016, 06. ¿ya? Y en este caso, como yo mencioné, como es una compra que está registrada fuera de plazo, adicionalmente, debemos marcar el IVA como no recuperable y seleccionar factura de proveedor registrada fuera de plazo. Ya, si tuviéramos dentro de los dos meses legales, o sea, en el fondo, el ejemplo que he puesto recién, si la factura debe haber ingresado en mayo, pero no la ingresamos en mayo, estamos ingresando, ingresando en junio, aquí el IVA eh, lo marcamos como que es recuperable, ¿ya? porque estaríamos dentro del plazo legal. Pero en este caso, como la factura es de diciembre y estamos ingres ingresando ahora recién en eh, junio, en este caso es está registrada fuera de plazo. Simplemente guardamos el documento y eso es todo. Si nosotros ahora vamos a revisar el libro de junio, vamos a, al libro de compras, vamos a ver que en el caso de junio tenemos un documento, tenemos un documento recibido y si vemos el detalle vamos a ver que el, el documento que tiene fecha de emisión 28 de diciembre del 2015. ¿Ya? Bueno, esa es la forma de registrar un documento fuera de plazo. Lo ideal obviamente es que no lo registren fuera de plazo, básicamente porque van a perder el IVA y e idealmente registrenlo dentro del mes que corresponde. Sobre todo ahora que tenemos facturación electrónica, ustedes debieron recibir la factura dentro del plazo y procesarla entre el mes que corresponde y no estarla aplazando para eh, un mes o dos meses eh, siguientes. Ok, bueno, espero les sirva a los que estén en estas situaciones y muchas gracias por haber visto el video.